Este es el día que Dios hizo. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. En Mateo 23, 4, 23 versículo, capítulo 23, versículo 4, encontramos el, el, la cita bíblica que dará paso a la reflexión del día de hoy. Dice la escritura, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas el conocido cristiano pensador teólogo llamado Francis Schaeffer eh, dijo en cierta ocasión la ortodoxia bíblica sin compasión tiene que ser una de las cosas más desagradables sobre la faz de la tierra Algunos Comentaristas señalan que los fariseos poseían una lista de 638 reglamentos Que eran necesarios para vivir una vida que, que, que, que le agradara a Dios El peso de tanta cantidad de leyes Luego de animar al pueblo a buscar el rostro de Dios Había llevado a que la mayoría de ellos sintiera que que la vida espiritual era solamente para un puñado de personas selectas. El problema principal de los fariseos no estaba, sin embargo, en la cantidad de sus reglamentos, aunque claro está, entorpecían grandemente a quienes aspiraban a cultivar una vida espiritual. La esencia del problema era el estilo que habían adoptado para enseñar, Creían que su responsabilidad principal era simplemente la de decirle al pueblo lo que tenían que hacer. ¿Sabe que Pensando bien muchos líderes y pastores, ministramos a veces con esa misma convicción. Vivimos arreglando al pueblo para que haga esto, para que haga lo otro, para que haga esto, otro. Nuestras enseñanzas y predicaciones son una interminable serie de exhortaciones. Exhortaciones que, que hablamos al pueblo que deben cumplir. En tales circunstancias no puede sorprendernos que el pueblo se sienta agobiado y frustrado. La verdad, amados, es que la mayoría de los que son parte de la iglesia ya saben cuáles son sus responsabilidades y, y nos preguntamos ¿dónde está el creyente que luego de años de asistir a reuniones escuchar miles de sermones todavía no se ha enterado de que debe amar a su prójimo leer la palabra, compartir su fe o quizás dedicar más tiempo a la oración ¿o quién de entre nosotros encuentra una predicación tan novedosa, que nos exhorta a ser generosos en el servicio a la adoración o a la ofrenda, yo pienso que el error de esta visión es creer que el pueblo se moviliza simplemente con exhortaciones, el exceso de exhortaciones acaba por atar cargas pesadas a los hombros de nuestra gente. Meditando sobre eso, pienso que la responsabilidad de todo pastor no es únicamente exhortar. También debemos estar dispuestos a acompañar al pueblo en el intento de implementar lo que, lo que hemos animado de hacer. El buen pastor debe exhortar, pero también se debe poner a la par con su gente. Ayudarles a vivir conforme a la verdad. Esto es lo que hizo nuestro propio Pastor Jesucristo. Animó a los discípulos a caminar en ciertas verdades. Pero también se puso al lado de ellos y, y, y, se, y les dijo cómo hacerlo. Cuando volvió al Padre, Llamó al Espíritu Santo para, para que pudiera continuar esa tarea El mismo nombre del Espíritu es Paracletos Indica que es uno llamado a ponerse a la par de otros Para asistirle en su debilidad Y el apóstol Pablo, muy bien lo dice en Romanos 8, 27 Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo pedir. El Espíritu nos ayuda. Esta marca. O esta marca. Una diferencia. Entre lo que es un pastor del púlpito. Y un pastor que tiene el olor a ovejas. El primero simplemente exhorta. Exhorta termina su sermón y se va para su casa. La gente que está con él se siente frustrada porque necesita quien le muestre el camino que va a seguir. ¿Cómo puedo hacer todas esas cosas? ¿Todas esas exhortaciones? ¿Cómo puedo caminar la vida cristiana? Necesito los ejemplos necesito los pasos a seguir como comienzo el segundo pastor que lleva un olor a las ovejas pasa tiempo acompañando mostrando corrigiendo al pueblo para que aprenda a caminar con el rey y en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿quiénes son las personas que más le han ayudado a usted en su peregrinar cristiano? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se puede lograr un buen equilibrio entre el tiempo invertido de exhortar y tiempo invertido en ayudar? ¿Qué cosas nos pueden impedir hacerlo? Reflexionemos hoy y pidámosle, pidámosle al Señor, al pastor de pastores, que nos ayude a caminar con el pueblo, a enseñarles a vivir una vida cristiana, porque a la larga son nuestra responsabilidad. Oremos, amado Dios, te pedimos en este día que tú ayudes a cada hermano y a cada hermana para que puedas recordar cada exhortación, cada predicación, cada enseñanza, atesorarla en el corazón. Y te pido aún más, Señor, cada líder, que cada líder, cada pastor pueda entender la importancia de caminar con las ovejas que Tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hasta mañana, hermano.